Como siempre, Rodrigo es un amigo muy querido y es siempre generosísimo con nosotros. Así que eh, a través de él pudimos negociar eh, esta edición para Bolivia de la novela, porque ha salido en Random House en el resto del mundo, en el resto del idioma español, perdón. Y ya se había lanzado en algunos países eh, en diciembre y eh, se iba a lanzar hace, hace pocas semanas en España. Y iba a ser parte de una campaña muy, muy ambiciosa que estaba planeando Random, Penguin Random House para promocionar ciertos libros de ciertos autores latinoamericanos en el que estaba esta novela Los Años Invisibles de Rodrigo Asbún. Y bueno, eso también se ha demorado un poco. Eh, entiendo que la novela está también en formato e-book eh, disponible gracias a Penguin Random House. Y bueno. <coughs> Yo eh, siempre, además de ser un, el editor de Rodrigo soy y, y de, de, autos, de mis autores, soy un lector eh, agradecido con ellos y estaba muy eh, ansioso de leer eh, lo que había hecho Rodrigo eh, sin preguntarle nunca mucho de qué, de qué era lo que estaba escribiendo y después ya me adelantó un poco. Y eso a mí me ha generado más expectativa aún porque era volver una vez más a ese mundo. Eh, de, de su Cochabamba de adolescencia, eh, que ha sido siempre, el, eh, o sea, que ha sido el germen de su escritura, eh, que había tenido una pausa, por ejemplo, con, con los afectos. Entonces me parece que yo no era el único que estaba esperando como el retorno de Rodrigo Asbun a este, a este su mundo de su juventud cochabambina, y sinceramente a mí me, me ha sorprendido muchísimo como lector, me ha gustado muchísimo, eh, me parece que Rodrigo, como siempre, logra eh, sorprender al lector, ¿no? cautivarlo, eh, en algunas partes me parece que alcanza eh, niveles poéticos al desmontar eh, las frases, ¿no? al dejarlas con lo, con lo esencial, así que ha sido una novela que he disfrutado mucho eh, que ha tenido algunas lecturas acá en Bolivia y eso me, yo quería renovarle mi agradecimiento de siempre el cariño mutuo que, que existe eh, y bueno yo voy a pasar a presentar a los panelistas y voy a empezar con, con Alba Valderrama Alba Valderrama es productora y gestora cultural, es coordinadora en el Centro Pedagógico y Cultural Simón Patiño de Cochabamba, ha organizado varios festivales de gran influencia, entre ellos el Festival de Danza Contemporánea, el Festival Latinoamericano de Cine Documental, Así lo abierto, y también ha colaborado con la Red de Centros Culturales de Cochabamba. Además, como sabemos muchos, es parte central del equipo de la Ramona Cultural, de un suplemento el periódico Opinión de Cochabamba. Así que le quería pasar así eh, la palabra a Alba a Valderrama para que empecemos este diálogo. Súper eh, gracias, Fer, por la presentación, que, así siempre me, me descoloca un poco. Pero yo quería empezar totalmente agradeciendo muchísimo a, a Editorial El Cuervo por la confianza y por la invitación, y a Muy Guaso por toda esta gestión y por hacer posible que podamos eh, reunirnos todos, a hablar de literatura, sobre todo, y qué mejor que hacerlo con un escritor como Rodrigo, como Rodrigo Asbun, que eh, nos ha enseñado, en algún modo ha crecido con nosotros, eh, enseñándonos a ser sus lectores. Eh, cada libro es como un manual de, de, de cómo entenderlo, eh, de cómo eh, acercarnos a su literatura, y lo hace con una con una, digamos, con un cariño y, y con una delicadeza que es imposible evitar, ¿no? Y en este libro en especial, yo, al, a Tico, te agradezco, o sea, no, nunca te lo he dicho, pero te lo tengo que agradecer así porque es, ha sido un descubrimiento para mí mágico y ha llegado en un momento muy especial, tú sabes, eh, que ha sido después de de la muerte del Ron. Entonces, ha sido intensísima la lectura. Entonces, eh, los, eh, los años eh, invisibles eh, nos enseñan, nos, nos muestra un camino de, a, a los lectores eh, de total generosidad. Yo aquí lo que veo es una generosidad del eh, escritor hacia los lectores que ya lo conocemos y que no, porque eh, se abre, eh, se abre a temas que seguramente lo han estado rondando y lo rondarán siempre, que son la amistad, que son eh, la cochabamba de su adolescencia, eh, como dice el Fer, eh, y sus grandes amores que son la literatura y el cine. Entonces, eh, a mí eso me ha, me ha encantado encontrar en el texto, eh, esta es como estar como en medio de un pasado y un presente todo el tiempo. Uno se encuentra en, un, en una especie de limbo al leerlo, eh, que no, porque uno no está en el presente totalmente ni en el pasado eh, totalmente. ¿no? Entonces está en este espacio al medio de la literatura y el cine, del lenguaje cinematográfico y el, y el lenguaje literario está en medio del colegio y de todos sus eh, compañeros de colegio y de todo este grupo que conforman eh, un curso eh, muy unido, digamos, que, en el que está el autor de Joven y eh, este, el presente de todos esos eh, compañeros eh, eh, que en el presente están heridos, digamos, ¿no? Están con las heridas que a todos nos toca vivir en la vida, ¿no? O sea, nadie llega a, al presente así, sin ninguna herida, sin ninguna rotura. Entonces, está muy claro en el texto y eso me ha encantado, porque es una forma de aceptarlo también, ¿no? O sea, hemos sido adolescentes, pero no podemos quedarnos ahí siempre. Y estamos también en el centro de, de lo que son los sueños, ¿no? De, de todos los sueños que tenían todos estos jóvenes en una ciudad como Cochabamba, digamos, y, eh, y en, lo que, en lo que ha sido de esos sueños, ¿no? Entonces estamos siempre en ese limbo, mirando como, a, como en un juego de tenis al pasado, al presente, al pasado, al presente. Eh, y, as, y al hacerlo, el, eh, el autor, el Rodrigo, se, eh, se revela, ¿no? Se revela a sí mismo como, como autor. Pero lo hace de una manera, no como de una manera muy ni burda, su estilo es mucho más sutil, digamos. Entonces, a mí eso es lo que me ha, me ha encantado encontrar, eh, como una maestría casi en. En, eh, en el uso del, de los tiempos y del lenguaje, ¿no? Y de los personajes, porque en esos personajes del pasado y del presente, y en el lugar en el que estamos, hay un gran personaje que es la distancia. Y entonces, eh, uno empieza a, a, a amarla. Yo, a, a mí me ha sorprendido, eso es como... Eh, amarla, a poder tocarla, y eso hace un gran escritor. Y les quería leer una partecita donde dice, o sea, porque no es la distancia algo abstracto, digamos, ¿no? Que sí es, pero eh, como en el libro, eh, uno lo, pu lo puede sentir y lo puede tocar y, y, y hasta temerle. Hay una, un fragmento aquí que les voy a leer, si tengo tiempo, que dice, bueno... Eh, estamos en el presente, el, el, el, el autor se ha encontrado con su, con su compañera de colegio que es personaje de una de sus novelas, ¿no? y eh, están hablando. Y él eh, y es, dice, están en un bar en Houston donde el autor vive, y dice, es martes, es martes y son las 4 y 10 de la tarde y estamos solos en el patio de Poison Girl. Mi, ber, mi bar preferido en esta ciudad en la que vivo hace cuatro años. Y escuchen ahora, los 21 de no vernos merodean a nuestro alrededor como una manada de animales dopados. Ambos pesa, pesamos al menos 20 kilos más que en esa época, pero en ella son más visibles porque no es alta. Pero aquí la distancia toma carne, ¿no? Dice, los 21 años de no verse merodean a nuestro alrededor como una manada de animales topados. Y tiene todas estas eh, sutilezas y maneras en el texto de hacernos sentir la distancia. No, no, eh, no como, algo, como, como, un, como un, una palabra cobarde y fácil de, ah, la distancia, sino realmente eh, sentirla, ¿no? entonces a mí eso me ha interesado muchísimo del texto y creo que lo pueden disfrutar desde ahí, eh, desde, desde la distancia como un personaje más que está siempre entre los otros personajes importantes de la novela, incluido él, pero eh, también es muy lindo lo que la, esta distancia representa, digamos, y Eila, que es la ficción y la realidad. Entonces, la distancia está al medio de eso también, de una, eh, porque la novela es ficción, ¿no? Pero sí uno puede eh, intuir que hay cosas muy personales, muy de la realidad, eh, pero no te, te, no te deja eh, meterte ahí, o sea, terminar ahí en la, en, la, en la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que una, una cosa inter interesante es hablar de eso, de, de, la, de la ficción. Y de la realidad, en este libro en especial, porque además es como el sumum de, de los pensamientos y de los personajes que ha ido elaborando. Tú has debido ver también, María José, en el resto de, en, el, en los libros anteriores, ¿no? Se los va viendo, son recurrentes, aparece Ladislao aparecen sus otros amigos músicos, la, la, las profesoras. Entonces, eh, a mí me importó, me... Import, me me parece que es interesante este trabajo eh, en el texto, cómo, conduce, cómo te conduce a ti como lector a un espacio eh, que podría ser etéreo, digamos, ¿no? Entonces, cómo te posiciona en un lugar y, y te da tu lugar. Eh, y y me, me parece que podría ser bonito poder, o cuando se acerquen al texto, los que no lo han leído todavía, puedan ver cómo... La importancia en, en, en el trabajo literario, porque solo se puede hacer esto a través de la literatura, el de acortar la distancia entre la vida y la literatura. Y bueno, hay una parte también en el texto justamente que, que habla de eso y que dice, el autor dice, me alegra, le, le dice alguien, me, me alegra saber que las cosas fueron distintas, que lo mío tiene poco que ver con lo tuyo, que hay una distancia insalvable entre la vida y la literatura. Y él el autor le responde, esa distancia es menor en los libros de los grandes escritores. Entonces, ahí también está hablando de, de, sus, propias, de sus propios caminos como autor, ¿no? En, eh, y ahí entra, digamos, la realidad para, para, para abrirle paso, para cortarle paso a la, a la ficción, ¿no? Que no sea solamente una ficción eh, sin carne, digamos, ¿no? Entonces, eh, yo personalmente eh, eh, pienso que hay, hay, una, hay una generosidad y hay unos, unas claves que el autor, el Rodrigo, nos da eh, para poder acercarnos más a su libro, ¿no? Porque es un libro duro, como muchos de sus libros, <risa> pero, pero hay, este, hay, hay este acto, este gesto literario que, que creo que es muy, muy enriquecedor y muy valioso. Perdón, justo ahí tenemos un par de comentarios muy bonitos. Uno de Mariana Jiménez que dice, se me pone la piel de gallina con los fragmentos que leíste. Eh, Mauricio Cerdas dice, espero podamos hacer una reunión para los afectos. Creo que ahí ya te están haciendo compromiso, Tico. <ríe> y, y bueno, aquí Mauricio, mismo Mauricio Cerdas, que quiere la, la reunión para los afectos, dice, eh, ya directamente Baltico, hay como un paréntesis, ¿por qué escogiste Houston? Um... Oye, yo no sé si debo responder ahora o, o me espero un poquito a que, a que hable María José. Claro, claro. Igual puedes acoplarlo a, a cuando ya la, la Majo te empiece a comentar. Pero igual queremos recordarle a la gente que nos pueden dejar igual sus comentarios por aquí. Así a medida que vamos conversando con, con los panelistas. Y eh, vamos a guardar algunas preguntas hasta el final que le toca y a la gran entrada al TIC. Eh, yo la presento, ¿tú la presentas a María José Navia ¿O esperamos? Si quieres, dale, dale. Alba, ¿tú has terminado? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Por ahora? Sí, igual la idea es que entre todos vayamos como que... Ahí charlando para que, para que se vayan generando ideas tejidas y o se comunica algo mucho más, más eh, complejo, si quieren, más diverso, más rico. Entonces, ahí ya, Fer, yo creo que le das paso a María José y luego nos vamos con él. Perfecto. Bueno, eh, esta noche también estamos con María José Navia, eh, que es de Santiago de Chile. Que es, tiene un magister en Humanidades y Pensamiento Social eh, en la eh, New York University y es doctora en Literatura y Estudios Culturales en Georgetown. Actualmente se desempeña como profesora en la Facultad de Letras de la Pontífica Universidad Católica de Chile. Es anto, autora de la novelas Sant Kintsugi y de la colección de cuentos e instrucciones para ser feliz y lugar. Ha sido finalista del Premio Municipal de Literatura 2018 y sus relatos han sido traducidos al inglés, francés, ruso y han formado parte de antologías en Chile, España, México, Bolivia, Rusia y Estados Unidos. Tanto Lugar como Kintsugi se encuentran disponibles en formato de libro en Leolento y Storytel, respectivamente, leídos por su autora. Hace pocos días publicó su nuevo libro de cuentos, Una Música Futura, en la misma editorial de sus anteriores libros, Kinberg, y bueno, me quería sumar a esto del currículo de María José, un proyecto hermosísimo que lleva a cabo cada día en Twitter desde el primero de enero de este año, que, es, eh, que como muchos debo, debe, debemos agradecer porque gracias a este proyecto que es cada día María José presenta una escritora eh, distinta cada día y eso a mí y seguramente a muchísima gente, le ha permitido conocer a nuevas autoras eh, buenísimas. Eh, hace una hermosa selección María José. Y como siempre, gracias. Y le paso la palabra a ella. No, muchas, muchas gracias. Qué, lar, ¡Qué larga esa presentación! Eh, bastaba con decir... Escribo a veces, soy y profesora, y, y soy muy fan de, como tú decías, o alguien decía por ahí, de, de la literatura boliviana en general, y de, de los libros de, de Rodrigo en, en particular, así que un honor y una gran felicidad poder estar acá. Muchas cosas malas están pasando, pero la tecnología nos permite esto, que si no, no, no sería posible, así que gracias a, a ti y al Cuervo, a Muy Guaso a Rodrigo, a Alba, así que, muy genial. Eh, a ver, justo, justo eh, mostraste antes la portada de, de Los Años Invisibles, del el Cuervo, yo lo tengo en ebook, por, porque estoy aquí, ¿no? Eh, pero me dio risa porque tengo al lado la de los, lo, la de los días más felices, y es como, hay como una continuidad de mundo y una continuidad de portada, ¿no? Como esta idea como de portada vintage, un cassette, una máquina de, de filmar, ¿no?, eh, media antigua. Y, y, y, creo que, y también, obviamente, el cassette y la, y, la, y la grabadora es una forma de hacer memoria, ¿no?, de guardar la memoria, de intentar guardar la memoria, eh, de fijarla eh, en aparatos que probablemente se van a estropear. Y, y yo creo que así como Alba decía, y me parece de manera muy bella, que la distancia es uno de los personajes que se ve en la novela de Rodrigo, me parece que también otro personaje que se ve mucho es esta idea de nostalgia y de memoria, no, no, no tanto como una memoria que vaya a quedar, que eso es lo que me parece más, más lindo del, del, del proyecto, de la obra de, de, de Rodrigo Asbun, sino como una memoria que falla, ¿no? una memoria que se quiebra, una memoria que va a desaparecer, eh, eh, me parece que no existe ese, esa idealización de la memoria de, otro, de otros narradores latinoamericanos, ¿no? Como de se guarda, se hace memoria para que no se vaya, acá es como un, un intento que ya está condenado al fracaso desde el comienzo, eh, un fracaso lindo igual, ¿no? Eh, suena todo muy muy muy grave, pero entonces nada, eh, tomé un par de citas de diversas novelas y libros de Rodrigo. Eh, para mostrar un poco ese caminito eh, que veo, eh, y entonces, eh, por ejemplo, eh, no sé, en el lugar del cuerpo, hay un momento en que se dice, no había por qué saber el motivo de todo, lo contrario era aún más saludable, no sé, idea como de no, de no querer saber, después en los afectos, una de las citas favoritas, yo creo que esta es como la cita emblemática de, de Los Afectos, que es de mis novelas favoritas de la vida, por favor gente allá afuera, si no se leyó Los Afectos. Yo siempre le digo a Rodrigo que soy como el embajador oficial de Los Afectos en Chile. <risa> eh, se lo he regalado a todo Chile. <risa> eh, es como mi regalo para el, para el mundo, cada vez que puedo. Bueno, y la cita de Los Afectos, eh, dice, no es cierto que la memoria sea un lugar seguro, ahí también las cosas se desfiguran y se pierden. Eh, ahí también terminamos alejándonos de la gente que más amamos. Y, en los años invisibles, también eh, se vuelve esta idea de esta memoria rara, eh, que por una parte está como condenada a fallar, condenada a que se distorsione, condenada a que se pierdan cosas, y por otro lado, hay un deseo muy fuerte de, y, una, y un saber que ciertos momentos se van a quedar fijos. ¿no? Me acordaba un poco de, de la teoría de Virginia Woolf, de los Moments of Being, le decía ella, que eran esos momentos en la vida de todas personas que, donde todo podía cambiar, ¿no? donde se concentra todo. Eh, y entonces, por ejemplo, hay un momento en los Años Invisibles que dice, sabe o sospecha que está en el principio de algo que se ha puesto en marcha unas horas antes algo que persistirá mientras todo lo demás se pierda. Eh, en otro momento dice, eh, me dice, los recuerdos felices y los recuerdos infelices estorban por igual. Y tercera cita, eh, y, y, y, y hablo yo, <risa> dice, quizás no es tan grave que las cosas no duren, ni que la belleza sea fácil de ensuciar. Quizás quizá no es tan grave que a menudo terminemos dándole la espalda a quienes más amamos. Hay ahí como un hilo ¿no? que, que yo veo en esta, en esta relación eh, de, con la memoria, de querer fijar ciertas cosas, de saber que todo se va, de saber que todo se distorsiona y que me parece que el juego está hecho de una manera muy brillante en los años invisibles, porque empezamos a leer una novela y después y estamos entregados ¿no? a, a la novela y al deleite y a disfrutar y a sufrir con esta novela, porque la verdad es que leer a Rodrigo me parece que es una experiencia muy bella y muy triste <ríe> a la vez. ¿no? Eh, por mucho que se llamen los años, los días más felices, no, no. Uno sale así como <ríe> acongojada, impregnada de felicidad, pero acongojada y triste. Eh, se agradece esa tristeza igual, pero, pero sí, ¿no? Y, y me parece que, que está esa, esa insistencia en, en esa memoria, que, que se va a ir, que va a fallar, que... Bueno, y que en la novela, se me, se me había ido el hilo, la emoción. Eh, en esta novela ¿no? empezamos a leer esta historia, muy entregados, a, a, a, empezamos a conocer a estos personajes, se siente ese eco de los días más felices para los que leímos ese, ese libro de, de Rodrigo, ese mundo, eh, personajes extranjeros, eh, hay una profesora ¿no? que, que, enseña, que enseña inglés, que no, que no pertenece al lugar, y está como esa fricción, que es la misma fricción que uno ve en los afectos con los Ertl eh, de Alemania, ¿no? como trasplantados e instalados también en, en Bolivia. Entonces, eh, de nuevo tenemos esa figura de los extranjeros, que me parece que en los libros de Rodrigo en general son extranjeros porque, claro, pertenecen a otro país, pero también personajes que son extranjeros en sus propias vidas, que no como que no se ajustan del todo, que no pertenecen del todo, y me parece que en esa incomodidad hay muchas revelaciones muy profundas, y que además con el, el talento de Rodrigo, como decía Alba, de, de trabajar el lenguaje, ¿no? yo siento que cada frase de Rodrigo es como, uno, uno la siente que, que tiene un peso, ¿no? y, y si bien muchos de sus libros son bastante breves, hay como una amplitud eh, que se esconde, es como breve pero infinito eh, a la vez. Y en los años invisibles, entonces empezamos leyendo esta novela entregados a su tristeza y belleza, eh, y dolor, y todas esas emociones juntas, y eh, después de, de, de un tiempito nos viene el desajuste de darnos cuenta, vaya, esto es una novela, ¿no? Que, o la historia de estos amigos está siendo contada, se han cambiado los nombres, quién sabe cuántas cosas más se cambiaron, y tenemos este escenario saltamos de Bolivia a Houston y a esta conversación entre los amigos, en el bar, la borrachera ¿no? y, eh, y todo lo que, lo que sucede ahí. Entonces, de nuevo tenemos esa sensación, de el lector confía y está leyendo esta historia y de repente, pero espera, ¿no? Es, es la memoria de, de estos años invisibles, pero son años alterados, son años cambiados, hay cosas que... Que, que, que se modifican siempre. ¿no? Cuando uno hace memoria, el, el mismo verbo lo dice la construcción en español, ¿no? uno, uno la fabrica, la hace, no uno está ahí y yo me la llevo. Y creo que, que, esa, que esa labor en, en, en la obra de Rodrigo es muy bonita porque él es muy artesano de las palabras, entonces creo que también vemos esa artesanía en la construcción de una memoria, en la construcción de unos recuerdos, en la construcción de, de una nostalgia. Hay un momento también en la novela en que... No, creo que no tengo, la, no, no tengo la cita acá, pero él, él dice que, que estos personajes ¿no? eh, comentan que son los personajes que nacieron en un mundo sin internet, ¿no? y que existe toda esa nostalgia por esos artefactos y que ahora las series de televisión, por ejemplo, eh, se aprovechan de nosotros y nuestros bolsillos, eh, explotando nuestra nostalgia y haciendo series y productitos que nos recuerdan a, a, a esos momentos. Eh, entonces me, me parece que, es, que, está, que, está, que está eso ahí, eh, respecto a esa, a esa construcción. También eh, Alba habla de, de la generosidad de Rodrigo como, como, como autor, creo que, que lo vemos, y su pericia y su talento. Y entre esos múltiples talentos hay uno que, que a mí siempre me, me ha deslumbrado mucho, y que es la forma que tiene Rodrigo de escribir personajes femeninos que no es eh, algo tan fácil, y me parece que en el caso de Rodrigo hay una sensibilidad eh, casi extraterrestre eh, para meterse a veces en, en, en los mundos interiores de los personajes femeninos, en las voces interiores, en darles mucho protagonismo. O sea, pienso en el lugar del cuerpo, ¿no? Eh, ahí tenemos una mujer y, y, y todo es el, una, una situación muy violenta que, que debe vivir. En el caso de los afectos, si bien uno piensa que Hans Ertl, que es la figura histórica a la que uno le podría tener curiosidad eh, en un primer momento, el camarógrafo Lenny Riefenstahl, toda la curiosidad de qué pasó, por qué se vino, ¿no? Todo ese morbo que uno puede tener como lector, y resulta que la historia la van a narrar las hijas, en su mayor parte. ¿no? Entonces entramos de nuevo a las voces de las mujeres. Eh, de estas hermanas, unas que, se, ha, que hablan, se hablan a sí mismas, narran hacia afuera, eh, y en el caso de Los Años Invisibles también, o sea, el personaje de Andrea, eh, hay muchas mujeres, la profesora misma, y, y si bien creo que, que logra eh, con mucha belleza y mucho talento mostrar estos mundos, al mismo tiempo tiene la inteligencia de dejar muchos silencios. Y creo que ahí también hay otro, un gran valor de, de los años invisibles, pues si uno piensa en los años invisibles como aquello que no se ve, ¿no? Y creo que en el caso de, de, de la novela, lo que no se ve es muy importante, lo que no se dice, lo que no se cuenta, lo que no se revela, lo que no sabemos si pasó o no pasó, eh, hay muchas cosas que se dejan en el misterio, hay personajes que ya no seguimos, o sea yo quiero con muchas ganas de saber más de la profesora, por ejemplo, y de repente no, no, ya, no, no la seguimos a ella, ¿no? seguimos con, otro, con otros personajes, o saber qué pasó, no sé, después de esa conversación en Houston, hay un montón de momentos que como que se borran, se apartan, y, y el lector queda un poco ahí, eh, frente a las palabras tan bellas de, de, de Rodrigo, y también frente a, frente a tanto silencio, y, y me parece que ahí hay una gran generosidad, como bien dijo Alba, y también una gran confianza de dejar que el lector entre a jugar a sus novelas, ¿no? Como, ok, aquí hay ciertas piezas, aquí hay ciertos elementos, pero yo no te doy todo, ¿no? Acá el lector puede, puede poner de, de su cabeza, de sus emociones, de su corazón, y, y eso lo hace, lo hace novelas muy, muy inmensas. Y donde es un goce verdaderamente perderse y sufrir y pasarlo mal. Eh, pero si uno lo pasa mal con palabras tan lindas, está bien. Eh, y, y por último, porque sé que me, me estoy hablando mucho, eh, para que no se me olvide nada, bueno, y también decía, como en, en, la, en las obras de Rodrigo, me parece que siempre hay esa nostalgia, ese, ese afán de memoria, esta memoria que falla, esta memoria que tiene unos momentos así incandescentes que no se olvidan y muchas cosas que, que se distorsionan, y también siempre hay una cierta sensación de duelo. ¿No? De, de cosas que mueren porque mueren efectivamente, una vida se acaba, pero también porque se va, se desvanecen, ya no están ¿no? los días más felices y después seguimos. ¿no? No, no nos podemos quedar en los días más felices, ni en los momentos más felices, ni en los segundos más felices. Eh, y esa idea es muy triste y es de, de las cosas que, que, que, que es muy bonito y doloroso de leer en, en la obra de Rodrigo, pero esa idea del duelo permanente, de las cosas que uno va perdiendo en el camino. ¿no? Uno se lleva a cosas, pero también uno va dejando tanto atrás. Eh, y creo que voy a parar porque <ríe> creo que hablé mucho. Pero puedo hablar más después. Ah, lo único que quiero, el último comentario muy chiquito, que también Rodrigo eh, es un ensayista eh, muy bueno, eh, el, el Cuervo Público es el libro también, ¿no, Fernando? Sí, Las Palabras, está publicado sí. por El Cuervo. Exactamente. Exactamente. Exacto, Sacamos Las Palabras, la que, se, que, se, que se los recomiendo un montón, y ahí, entre medio de todos los ensayos, Rodrigo tiene un ensayo muy bonito sobre Natalia Ginsburg. Eh, donde habla un poco de, bueno, de esa escritora italiana y cómo eh, finalmente Natalia Ginsburg a, también habla de cosas mínimas, de cosas que se pierden en contextos a veces muy terribles y de esa atención como a los detalles, a los afectos, a los vínculos familiares y me parece que, que Rodrigo va en esa tradición, ¿no? Ahí de, de la manito de Natalia Ginsburg y, y qué bien que así sea, así que bravo como siempre. <risa> Súper, gracias. Muchas Vamos gracias. A... A una, una linda bueno, no sé. intervención. Nosotras igual hemos leído recientemente uno, uno de tus cuentos que aparece en una selección latinoamericana y ahí estamos igual re contentas con, con contar contigo en, en este conversatorio junto a Rodri. Nada, súper linda sí. la intervención. Creo que ahora es el momento tuyo, mija, o de Rodri. Eh, no, yo creo que el Rodri, ¿qué voy a decir yo? Este, yo solo quería comentar: tenemos más de 80 personas viéndonos ahora. Eh, es una cantidad de público impresionante. Eh, nada, de verdad estamos muy felices. Les agradecemos a todos, a Alba, eh, por sus comentarios tan, tan lindos. Eh, creo que ese aterrizaje con Cochabamba, con el entorno de la ciudad, con los espacios. Eh, en Cochabamba le dan otra tónica al, al, al, a los libros, a, a los cuentos de, de Rodrigo, y es igual lindo tener como que una parte que, que lee no desde esa localidad, sino desde, desde una mirada quizás desde afuera, encontrando otros detalles también, eh, y que son comunes y que hacen, no sé, una integridad en la obra de, de Rodrigo, que creo que es que la mayoría acá en el... En el panel eh, lo tiene ahí como favorito. Eh, será uno u otro libro, pero siempre está ahí Rodrigo, eh, entre las lecturas favoritas. Eh, hay saludos desde, desde Colombia. Eh, también había alguien que decía que eh, había ahí. leído los textos gracias a María José Navía, que es la embajadora oficial. Sí, es eh, cierto. Así que se confirma, se corrobora, eh, no... No, no es un invento de María José, es cierto, no. también, lo acaban de contar. Eh, y nada, yo creo que si Rodri quieres, quieres comentar algo eh, y luego te vamos pasando ahí unas preguntitas de la gente y si alguien más quiere comentar algo, quizás Fer o Alba quiere, tiene alguna acotación, ahí vamos charlando y, y nos divertimos un ratito en este encuentro virtual. Dale, yo, yo estoy muy, muy, muy conmovido con las palabras de todos ustedes, eh, tanto que me va a costar hablar. Eh, gracias, Alvita, gracias, a María José, por esas eh, lecturas tan generosas y, y sensibles y, y para mí conmovedoras. Y, y bueno, gracias a mi hija y a Michu eh, ese espacio extraordinario, eh, muy guaso. Eh, y, a, y a Flaco. Eh, al que conozco ya hace más de 20 años y, y con el que tengo, eh, al igual que con los demás, una amistad muy, muy cercana. Y, y bueno, eh, quiero agradecerle la confianza por haber publicado, eh, yo creo que todos mis libros, ¿no? Eh, casi el primero. el primero, así que sí me siento muy honrado de estar acá. Eh, es extraño porque estoy rodeado de de gente muy querida que está ahí metida en esta, en esta pantallita y que están del otro lado también, pero al mismo tiempo estoy solo en este cuarto. Así que hay algo, hay algo inquietante en, en, en saberlos ahí, pero al mismo tiempo estar hablando solo en este cuarto. Eh, bueno, yo eh, les voy a contar un, un, unas cuantas cositas sobre la novela. Eh, como mencionaron, estos son personajes que me, que me persiguen hace mucho tiempo. Ya en, el, ya en mi primer libro, en 5 hay un cuento donde, donde aparecen ellos en, eh, cuando están todavía en el colegio. Eh, y, y bueno, han seguido ahí desde siempre. Eh, yo escribí una primera versión de esta novela el año... 2007, hace, hace 13 años, y justo después de haber publicado El Lugar del Cuerpo, y creí que esta iba a ser mi segunda novela, y le, di muchas, le di muchas vueltas, eh, tuvo muchas versiones y, y no la pude hacer funcionar. Entonces, en algún momento eh, me di por vencido y dije, no, la guardo, quizás este no es el momento para contar estas historias. Y, eh, quizás nunca sea el momento, pero bueno, eh, el libro se quedó guardado, eh, seguí escribiendo, la, la vida continuó. Eh, y varios libros después, tras publicar eh, Los Afectos, cuando estaba eh, preguntándome hacia dónde iría con el próximo libro, eh, eh, y mientras decidía, y tenía tres o cuatro opciones que más o menos seguían en la dirección de los afectos, eh, tres o cuatro libros que tenían eh, algún vínculo con, con momentos históricos eh, específicos en Bolivia, eh, eh, ahí en medio de pronto volvieron estos personajes y un poco se impusieron. Eh, entonces empecé a escribir esta novela... Eh, sin haberlo planificado desde cero, aunque ya, ya conociera sus historias, porque yo hubiera escrito esa primera versión, y, y la escribí ya, ya desde un lugar distinto, y ese lugar distinto tiene que ver con, con el tiempo. ¿no? Creo que lo, que lo que fallaba en esa primera versión es que todavía estaba demasiado cerca de esos años que estaba intentando tratar, y, y bueno, ahora... Y, 20 años después sí tenía eh, una mayor distancia, que también respondía al hecho de que yo no estaba viviendo en Bolivia. ¿no? Eh, yo estaba eh, y estoy eh, viviendo en Houston. Eh, estoy en Estados Unidos hace 11 años, aunque ahora mismo les hablo desde Cochabamba, pero bueno, hace 11 años me fui de, me fui de acá. Y, y al irme, una de las cosas que me llevé conmigo es por supuesto, la memoria de este lugar. No, no, no pude llevarme al el lugar, no pude llevarme a la gente, pero sí me llevé su memoria. Y para mí como escritor, eso es infinitamente valioso y es, y es algo a lo que le doy, le voy dando vueltas hace mucho. Eh, y me gusta, me gusta esa idea que, que sugería María José de, de, de la memoria como una especie de instrumento fallido. Eh, la memoria como, como un artefacto que sabemos que, que nos va a traicionar y al menos en mi caso que tengo una memoria malísima y entonces eh, lo estoy olvidando todo, todo el tiempo o lo estoy recordando de maneras distintas eh, y me gusta ese ejercicio ¿no? de, de volver y de cada vez encontrar algo distinto eh, en ese sentido, el, el pasado para mí eh, es un lugar movedizo, eh, un lugar que todavía está en construcción. Eh, todavía estamos haciendo cosas ahí en el pasado. Todavía estamos, eh, todavía estamos ahí. Estamos ahí y estamos acá. Y, y digamos que una de las eh, grandes maravillas de la literatura es que nos permite muy fácilmente viajar en el tiempo. ¿no? Eh, nos permite guardar esas cosas que se están eh, queriendo perder. Nos, eh, nos permite inventarle variaciones a la, a la vida, no conformarnos con, con nada más cómo fueron las cosas, sino también eh, pensar en cómo pudieron haber sido, eh, etc. Eh, algo que, que me han estado preguntando sobre, sobre esta novela... Eh, y yo creo que la novela invita a esa, a esa pregunta. Es, eh, es lo que mencionaba Albita, la realidad y la literatura. ¿Qué que, eh, que viví y qué no? Eh, ¿Qué es cierto y qué es falso? Y, y yo creo que todas esas eh, dicotomías eh, eh, se resquebrajan en el ámbito de la literatura. Eh, yo creo que la literatura, al menos como la concibo yo, y acá estoy hablando eh, desde el lugar del lector, pero también desde el lugar de, de, de escritor, eh, yo concibo la literatura como una especie de embudo donde, donde uno va poniendo muchas cosas, ¿no? Vas poniendo tu experiencia personal, vas poniendo tu memoria, vas poniendo los... Eh, los chismes que viste por ahí, las cosas que viste en la calle, vas poniendo la memoria de otros. Eh, y también, claro, tus, tus lecturas y, y, y tu música y tu cine. Y, y al final todo se termina fusionando. Eh, y a mí me interesa mucho esa fusión, me interesa ese, esa eh, figura del embudo, más que responder de dónde vino qué. ¿no? Aunque, aunque sí eh, entiendo que la novela esté haciendo esa pregunta todo el tiempo. ¿no? Eh, en parte porque toma ciertos mecanismos de la llamada autoficción y, y juega con ellos. ¿no? Eh, es decir, el, el narrador este de, de las partes de Houston es un escritor boliviano que tiene, eh, que tiene mi edad y, y que se dedica a lo que me dedico yo, etc. Entonces sí juega. Sí juega eh, de manera muy, muy directa con, con esas figuras de la autoficción, pero, pero en lugar de responder qué viene de dónde, eh, eh, quisiera que el material en sí mismo eh, eh, juega a hacer literatura, ¿no? Y, y eso es lo que es. Este es, este es una, esta es una novela y es también una carta de amor a a la cochabamba de mi adolescencia, que es una cochabamba eh, eh, justo anterior a la aparición de, de internet y de los teléfonos celulares. Es, es una cochabamba analógica, eh, una cochabamba de, de, de afectos muy directos de, eh, eh, y también de, de, de esa adolescencia eh, llena de confusión y de rabia pero, pero al mismo tiempo llena de grandes pasiones y de grandes preguntas y para mí el, el tiempo de la adolescencia es el, el tiempo en el que estamos más, eh, más despiertos, más vivos, es el tiempo en el que estamos eh, cuestionando de, de de manera más honda las herencias que hemos recibido, las herencias de nuestro país, de nuestra familia, de nuestra clase social. Eh, y en ese sentido es un tiempo muy productivo, ¿no? un tiempo en el que, en el que eh, nos estamos buscando. Y entonces, eh, idealmente me gustaría creer que, que la escritura intenta... intenta eh, Conservar un poco ese espíritu. Es decir, yo siento que los escritores sí son en alguna medida adolescentes permanentes, ¿no? Adolescentes que están también cuestionando, que están eh, mirando atentamente, que se están haciendo preguntas todo el tiempo, eh, preguntas que no siempre saben responder, pero que, que importan en sí mismas. Eh, Bueno, no sé, no, creo que no tengo mucho más que decir, pero me encantaría charlar con, con ustedes. Y, y como decía Fernando al principio, eh, hay las dos ediciones, eh, las dos bellísimas. Eh, quienes estén en Bolivia, ojalá puedan eh, buscar el libro y ayudar a la editorial, porque este también es un tiempo muy complicado para... Para quienes están eh, metidos en la cultura, eh, las editoriales independientes van a sufrir muchísimo con, con esto que está sucediendo. Y entonces ahí vale la pena eh, si podemos eh, darles una mano. ¿no? Y para quienes no estén en Bolivia, eh, está el ebook e disponible. Todavía no, la, no salió el... Eh, la edición impresa así que mientras tanto deberemos eh, o deberán con, eh, conformarse con el con el ebook quienes eh, quienes lean en ese formato Eso, okay, muchas aquí, gracias aquí gracias, tenemos Adri. un montón de comentarios de la gente que mientras hablaba así como mientras hablaba abajo también eh, Uh, Jimena Rojas dice: Una memoria condenada al fracaso. Me encantó. Creo que esa era una, una partecita que tú leíste, ¿no, Majo? Luego, Natalie Audibert dice: Me alegra ver que Rodrigo tiene otra gran novela. La voy a leer sin duda, deseándole como siempre todo el éxito que se merece. Un abrazo con cariño y toda mi admiración a Rodrigo. Eh, bellísimos los afectos. Desde Houston también. Pero, ah, sí, desde tus estudiantes y lectores, fans y alumnos desde Houston mandan saludos ahí. Eh. Verdad, verdad. Igual nos saludaban desde Colombia. Eh, saludos Angélica, dice qué alegría saber... Ah, no. Este es un mensaje nuestro. ¿Ah? Dice, gran reflexión y recomendaciones de María José. Saludos desde Santiago. Gran actividad. Y bueno, ahí hay más, más preguntas. ¿Quieres...? Eh, sí. No. antes quería como que perdón, perdón que me meta pero quería como que resaltar tu último que decía el Rodri eh, la cuestión con el cineclubcito que armamos desde hace un mes ya surgió bajo un hashtag que nos gusta mucho que es no nos perdamos eh, la gestión cultural el trabajo que hace el cuervo, el trabajo que hacemos desde un Guaso, el trabajo de, que hacen desde distintos espacios en los que Alba también participa eh, realmente estamos en una situación muy compleja eh, llena de incertidumbre como muchos otros sectores eh, pero estamos seguros también que vamos a ser los más olvidados ¿no? en la lista de prioridades la cultura, la literatura, la escritura no están al principio eh, pese a que son tan esenciales en nuestra vida y que muchas veces no significan eh, mero entretenimiento ni un, ni un momento de ocio más sino eh, nos constituyen como seres humanos, nos hacen mejores seres humanos eh, nos ayudan a comprender otro tipo de realidades. Entonces, a, a todos los que están conectados, a las más de 80 personas, a las personas que están en, en Bolivia, sería muy lindo eh, que después de haber participado de esta charla, si aún no tienen el libro, a contacten el Cuervo, eh, vean la manera de, hacer, eh, de coordinar una entrega. Eh, el Cuervo se está dando modos en, en varias ciudades, en La Paz, en Cochabamba principalmente. Eh, y siempre habrá formas, ¿no? Quizás incluso reservas, qué sé si yo, pero que vayan coordinando. Eh, si no tienen el contacto directo del cuervo eh, a través de sus redes, igual si, si sienten más confianza con nosotros o ya nos siguen de tiempo y nos están escribiendo porque charlamos mucho con nuestros usuarios de Munguazo, eh, igual nos pueden escribir y nosotros ahí eh, les hacemos el gancho. Eh, creo que es importante eso, eh, aprovechar eh, eh, el momento para, para decir y comentar esto un poquito, ¿no? Eh, eso. Hay ah, creo por ahí un par de preguntas sí. eh, creo que hacia el final respondiste un poquito esto Rodri pero igual te, te lo lanzo acá eh, y acá pregunta Álvaro Montoya eh, que recién leyó los años invisibles dice ¿qué tanto puede un escritor autorreferenciarse? ¿cuánta licencia puede darse sin contaminarla? y, y pone bien entrecomillado el contaminarla ¿no? Yo creo que ahí va la reflexión otra vez sobre este punto de, de, la, de, de, de la realidad, de la ficción, los límites que se van tensando ahí. ¿Tú, ¿Tú cómo lo has sentido en tu proceso de escritura? Que quizás eso es lo que quiere saber más Álvaro. Eh, disculpa, Miguel, ¿me puedes repetir la pregunta? Justo se entrecortó la conexión. Claro, dice, eh, ¿qué tanto puede el escritor autorreferenciarse en su obra? ¿Cuánta licencia puede darse en ese sentido sin, eh, por así decirlo, contaminarla y poner comillas? Eh, pues eh, yo creo que puede darse todas las licencias del mundo, ¿no? Eh, Sí, me, a mí me gusta pensar, y, y esto lo digo mucho, a la, a la literatura como el reino de la posibilidad. Y, y todo puede suceder allí. Eh, ahora, digamos que cada escritor tiene o cada escritora tiene una sensibilidad distinta y va a tener preocupaciones distintas y va a mirar hacia distintos lugares, afortunadamente. Hay, hay quienes van a trabajar más de cerca con la memoria, eh, puede ser una memoria individual, puede ser una memoria colectiva. Hay quienes van a trabajar más de cerca con la imaginación. Eh, para mí, eh, el material de origen eh, me importa menos que, que, digamos, qué se hace con ese material. Entonces, eh, yo puedo... Eh, Amar mucho a, un, a una escritora que escribe sobre sí misma y, y, y odiar mucho a, a otra escritora que escribe sobre sí misma. Puedo amar mucho eh, a un escritor que, eh, que narra muy de cerca una ciudad y odiar a otro que, que hace lo mismo. Y, y entonces no, no define mi, mi, mi acercamiento a esa literatura que es lo que la origina. ¿no? Eh, con esto quiero decir que lo que más importa es la mirada la sensibilidad la voz eh, de, de quien se acerca a eso no entonces eh, ahí yo no yo no le pongo restricciones a nada eh, más bien eh, por ejemplo confrontando a la literatura con el cine eh, vuelvo a agradecer muchísimo que, eh, que soy escritor y no cineasta no porque de verdad los escritores eh, eh, la tienen fácil, la tenemos fácil. No hay límites de ningún tipo, no hay ni límites eh, exteriores. Eh, si, si me dan ganas, ambiento la novela en, en, en la Cochabamba de los 90 y, y, y no me cuesta un peso. Pero también límites interiores, ¿no? Eh, que tienen que ver con eso que mencionaba antes de poder viajar en el tiempo, de, de poder indagar en la memoria. Eh, de poder eh, uno perderse por dentro y, y, y por fuera. Buenísimo. Okay. Acá tengo otra pregunta igual, eh, que hace un poquito de referencia a lo que nos comentabas de la cantidad del tiempo que habías tenido la novela, en, como que en reposo, digamos, ¿no? Trabajándola tanto tiempo, y dice que si después de todo este proceso tan largo, eh, al verla en papel, al verla impresa, has sentido algún tipo de alivio. Eh, es María Quiroga y te mando un abrazo, profe. <risa> eh, gracias, María. Sí, siempre hay, siempre hay, eh... a ver, es un momento complejo ese en el que eh, dejas ir el libro en el que has estado metido durante años, ¿no? Eh, es un momento de mucho alivio y, y de felicidad, pero también, también de incertidumbre, de dudas. Eh... Eh, y, y, y, y claro, es un momento en el que deja de ser tuyo, ¿no? es un libro, el libro ya, ya se vuelve de, de quien lo lee, y tú ya no tienes nada que ver allí ya no puedes hacer nada en él, eh, diste, dist, lo diste todo en, en cierto momento, y, y, y luego se vuelve algo, algo ajeno a ti. ¿no? Eh, entonces sí, sí es un momento, complejo y e inquietante eh, y sin duda atravesada por el alivio eh, por el alivio de, de bueno haber terminado algo ya lo terminaste ya ya ya no puedes seguir eh, eh, digamos que hay la ilusión de que has llegado a, a, al límite de lo que podías hacer ahí entonces tienes que Renunciar y irte a vivir a otro a otra casita, ¿no? Ir, ir a, a levantar otra casita, y ladrillo por ladrillo. Aquí tenemos, Mija, algunos comentarios muy, muy bonitos. Eh, Ana Escalona dice, felicidades a Rodrigo, voy a la mitad y me está fascinando. María Jiménez dice, quiero agradecer esta iniciativa y aunque a pesar de que nosotras estamos aquí y cada uno está donde está, tengo la oportunidad eh, de hacer participar de esta reunión a mi hija de cuatro años. Así ella desde ahora puede ir formando parte de estos espacios. Sergi dice, varias veces he estado a punto de comprar la novela, creo que después de esta ponencia no lo dudaré ni medio segundo. No lo dudes, Sergi. Bien. Eh, Leticia Mamani manda saludos desde Argentina. Bueno, aquí tenemos eh, un par de preguntas más, justo de Sergi. Dice, me interesaría saber cuál es tu momento y lugar preferido para escribir, si es que tienes alguno, y si te lo tomas como un trabajo de oficina, obligándote a sentarte delante de la computadora o cuaderno a escribir, o si esperas a sentirte inspirado. Eh, bueno, eso ha ido cambiando con el tiempo. Yo, yo escribía más de noche antes y, y ahora escribo más en la mañana. Eh, eh, cuando estoy trabajando en algo intento darle continuidad, intento sentarme todos los días eh, eh, con una cierta presión, pero eso no quiere decir que no sea lo más gozoso que tenga la vida, ¿no? Es decir, sí, sí, a veces hay días en los que cuesta empujarse uno mismo al escritorio, ¿no? De, y todos lo, todo lo, eh, lo sabemos, todos quienes nos dedicamos a labores que, en las que no hay un jefe directo, digamos, a, a, es, es difícil. Y yo también lo veo en, en las charlas que tengo con mis eh, amigas o amigos escritores, en mis talleres, digamos que lo más difícil... Eh, escribir es, es eh, sentarse, sentarse a escribir eh, entonces cuando estoy cuando, y, y bueno entre paréntesis más todavía en esta época de, de tanta distracción ¿no? eh, donde hay muchísimas cosas sucediendo en tu lugar de trabajo eh, no, supuestamente estás ahí solo como ahora pero tienes, eh, tienes series y películas y, y periódicos y amigos y amistades y familia y entonces es necesario apartarse de todo eso y, y, y meterse en, en, en lo que estás haciendo. Entonces, eh, eh, una vez que ya estoy dentro, eh, no me, eh, digamos, ya quiero irme a dormir para el día siguiente despertar y poder eh, seguir, eh, seguir habitando esa casita y seguir construyéndola. ¿no? Eh, lo intento hacer rutinariamente, pero insisto en que es, es algo muy placentero, y muy gozoso y, y no lo pienso jamás en términos profesionales. Todo lo contrario, es, es mi lugar de, de, de juego y de, y de plenitud y me siento muy afortunado de, de tener unas horas al día para dedicarlas exclusivamente a eso. Buenísimo. Acá hay otra pregunta igual. Eh, que quizás no las pueda responder el Fer. Eh, este Pablo Concha, desde Colombia, que igual amablemente nos cedió una entrevista que te hizo. Eh, y La pudimos publicar en Muy Guaso. Eh, que consulta si hay alguna eh, diferencia entre la versión publicada con Random House y la del Cuervo. Ninguna es solo la, la portada. Es, es el mismo mismísimo libro. Eh, Solo que nuestra edición, como, como ya les he comentado, es solo para Bolivia. Claro. Y bueno, Bolivia, sí si se puede conseguir el libro. Mm, inicio Bueno, ahí va la, la, la, la respuesta para, para el amigo en Colombia. Eh, Guillermo García igual nos eh, pregunta y retoma un poco las palabras de María José. Eh, y hace una pregunta que me parece muy interesante porque dice, ¿cómo juega la distancia física con el trabajo de la memoria, eh, y si ves algún efecto de la distancia territorial. Creo que algo ya tocaste, algo nos contaste, pero me parece interesante igual ahondar un poquito en este punto vista. Eh, A ver, a, ahí solo puedo hablar desde mi propia experiencia, ¿no? Y, y yo siento que eh, la distancia física eh, ha acentuado eh, este ejercicio de la memoria. Es decir, creo que si yo me hubiera quedado a vivir acá en, en Cocha toda mi vida, probablemente mi, mi vínculo con el, con el pasado hubiera sido distinto, ¿no? Y, a ver, para empezar, cuando yo vengo acá a Cocha de visita, y, porque esta es todavía una ciudad pequeña, y, y, salgo a caminar, que es algo que me gusta mucho. Y en una caminata puedo encontrarme a, a qué sé yo, a, a cinco personas o a diez personas que conozco de algún lado de mi, de mi pasado. Y ese, esos encuentros, eh, a ver, uno, no suceden jamás en, en donde vivo en Houston. Houston es para mí una ciudad de, que sucede en el presente puro, casi. Ya cada vez menos porque ya estoy ahí años, pero digamos que, mi vida eh, en Houston sucede en el presente y, y las, las personas a quienes veo o a quienes encuentro también están muy instaladas en el presente. Ahora, cuando estoy en Cochabamba caminando y alguien me dice, oye, Tico, ¿qué haces? Y ya para empezar, el Tico me devuelven el tiempo, ¿no? Y esa persona que, que delante mío tiene, digamos, 40 años, para mí también tiene 10 años, ¿no? porque estoy viendo, estoy viendo al, al amigo Barbón y, y, y Panzón y Medio Calvo y por, por recurrir a la caricatura casi, pero también estoy viendo al, al chico de 10 años con el que nos metíamos en, eh, clandestinamente en la, en la piscina de un hotel que está cerca de nuestras casas. ¿no? Eh, entonces, eh, digamos que... Mi experiencia del, del tiempo eh, es muy distinta cuando estoy, cuando estoy en cocha que cuando estoy fuera de cocha. Y ahora, claro, cuando estoy fuera de cocha son otro tipo de, eh, de preguntas o de dudas o de, o de acercamientos que tengo con, con relación a, y a la ciudad, Bolivia y, y a mi propia vida, ¿no? Eh, cuando yo vivía acá antes de irme lo que más quería era irme y y ahora está sucediendo lo, casi lo contrario no lo que más quiero es lo que más quiero es volver y una de las formas más más verdaderas y más plenas de, de volver es es ahí eh, por medio de la escritura buenísimo eh, ahí justo eh, paz eh, Mendivil si no me equivoco Sí, Mendivil tiene una consulta que va por ahí igual y, y te pregunta, ¿cómo crees que hubiera cambiado tu acercamiento a la memoria como tópico en tus novelas si nunca hubiera salido de Bolívar? Eh, pues no lo sé. No complicadísimo, lo sé. Bueno, complicadísimo. Es, es la pregunta de qué tipo de libros hubiera escrito... Si no me iba, ¿no? Que es una pregunta que yo también me hago. Si, si me hubiera quedado, hubiera escrito exactamente los mismos libros y, o no, y hubieran sido libros mejores o peores. Eh, y, pues, no lo sé. Eh, no lo sé. Es, es digamos, una, una pregunta muy inquietante para, para cualquier escritora o escritor. Y es también una pregunta muy inquietante para cualquier persona con relación a su, a su pasado, ¿no? Esa pregunta de qué hubiera, qué hubiera sido si eh, decía esto o, o dejaba de hacer esto. Es ahí donde la realidad empieza a proliferar y, y, y donde se vuelve un, eh, más fascinante. Claro, igual va mucho con lo que comentaba Alba y, y tú lo retomaste en algún momento, es esta posibilidad también que da la literatura de poder reconstruir un pasado, crear eh, realidades alternativas distintas. Eh, creo que de alguna forma tus, tus novelas y tus obras van respondiendo ciertas cosas por ahí, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si X o Z decisión se hubiera tomado en el... En, en, en, tus personajes hubieran tomado X o Z decisión? Eh, creo que ahí se va respondiendo igual un poquito la pregunta. Eh, a mí me gustaría colar un poquito aquí mi agenda. Eh, hay una pregunta que tengo a, hace mucho ahí eh, en la punta de la lengua. Eh, tiene que ver igual quizás un poquito con, con cómo es muy guaso y esta cuestión eh, que manejamos tan política quizás. Y Bolivia es un país absolutamente politizado. Y quería consultarte cómo asumiste, cómo decidiste o cómo sobrellevaste eh, hacer otro tipo de escritura en el país en un momento cuando quizás no estaba permitido, o entre comillas, no, no estaba permitido, o no era bien visto una literatura más personal, sino siempre, como siempre, ¿no? todo social y politizado. Entonces, ¿cómo sobrellevaste esa carga de escribir desde una primera persona y además desde cierto lugar de privilegio, ¿no? que es algo que se discute mucho en el país y en nuestro contexto? Y es un debate inagotable, digamos. No sé cómo lo llevaste. Um. A ver, yo creo que sucedió de forma bastante... Eh, eh, iba a decir natural, pero esa palabra es, es cuestionable. Eh, eh, y lo iba a decir en el sentido de que lo que yo estaba leyendo y lo que más me conmovía, lo que más me, me inquietaba y lo que más eh, eh, producía algo en mí era ese tipo de literatura, ¿no? Es decir, una literatura que no que no le temiera la intimidad, eh, que abordara lo político desde, desde lugares eh, distintos, ¿no? Eh, y entonces digo, eh, creo que eh, cuando eres un escritor cachorro, eh, cuando estás aprendiendo a escribir, tu escritura va a responder en en buena medida a eso que tienes alrededor y a tu sensibilidad, por supuesto, pero también a, a tus lecturas y, y al cine que estás viendo y a la música que estás escuchando, etc. Entonces a mí eh, lo que más me sacudió fue ese, ese tipo de, eh, de intimidad que sabían eh, propiciar a algunos cineastas, a algunas escritoras, eh, ciertos músicos, y quise... quise... Eh, Serle leal a esos impulsos, ¿no? Ahora, eh, por otra parte, como lector, yo estaba frustrado con, con la literatura boliviana en esa época, porque la literatura boliviana eh, me, me parecía que... Eh, esto lo digo eh, cuestionando también ese pensamiento que tenía entonces, pero, y podríamos hablar de esto mucho, pero a mí me parecía que había asumido tareas ajenas... Eh, sociológicas, eh, antropológicas, eh, etcétera. Y me parece que era muy, muy me parecía que era muy púdica, eh, me parecía que era eh, casi completamente asexual y, y sobre todo en muchos casos me parecía que eh, era una literatura menos rigurosa de lo que, de lo que hubiera eh, querido o de lo que me daban otros escritores fuera. ¿no? Entonces, eh, es decir, había, había ahí una especie de rebeldía que yo creo que es muy, muy inherente a alguien que está empezando a escribir y, y como un deseo de decir, ya, yo, yo voy a intentar hacer algo, algo distinto. ¿no? Oh. Buenísimo. Eh, tomando un poquito esto que te dices de, de que esta decisión... Eh, por llamarla de alguna forma, provino de, del consumo que tenías en, en películas, en música, eh, en literatura. Eh, yo le comento a la gente que, que como dijeron ya María José, Alba, eh, Rodrigo es muy generoso en muchos aspectos y una de las cosas que yo más valoro personalmente, eh, desde mi experiencia, es haber encontrado muchas referencias eh, literarias, referencias cinematográficas. Eh, a las que quizás de otra forma no hubiera tenido acceso, entonces es muy lindo que gracias a la literatura de, de Rodrigo, gracias a su trabajo artístico, yo pude acceder a ciertas cosas y conocer y escudriñar en cosas que ahora también me constituyen como persona, ¿no? entonces ese tipo de experiencias creo que son muy lindas y, y Rodrigo también es generoso en ese sentido, a los que son más jóvenes y nos están siguiendo, eh, esto va como un gancho igual para que puedan, si es que aún no han leído a, a Rodrigo, eh, les va a gustar y van a encontrar muchas otras cosas más para leer. Como sucede generalmente en, en, la, en la literatura, pero con Rodrigo en particular hay una experiencia ahí continua. Eh, estamos como que en, en un límite de hora, creo. Eh, yo tengo acá como que guardadas un par de preguntas. Había una que decía ¿Qué escritores admiras? De Olga Mercado. Olga, eh, tenemos una entrevista colgada de muy guaso uh, que puedes leer ahí. Responde Rodrigo esas preguntas y que la vamos a dejar para que la encuentres tú sola eh, en nuestra página y de paso nos visitas y nos das ahí un hit en nuestra página. Hay un lindo eh, comentario, Mija, ahí de Ilonka, que creo que, que es muy bonito a por, por, por, por cómo se está construyendo las cosas. Mija ya dijo, eh, mencionó más antes el Cine Clubcito y Diego Mondaca que, que lo organiza, está por ahí también conectado, viéndonos del otro lado de la pantalla. Pero eh, Ilonka dice que es interesante cómo con esta modalidad ponemos, podemos, a pesar de la distancia, sentir una relación más íntima con el, con el escritor, que creo que es lo que se ha generado ahora con Rodri, con Majo, con Alba, con Fer. Y dice, pues al estar prácticamente hablando solos, también están hablando en confianza. Eh, no es lo mismo que estar en un evento formal, esperando el vino de honor para lograr mayor acercamiento. Espero que este formato se nutra y se haga habitual para beneficio de todos. Saludos desde La Paz. Saludos, Silón. Lindo comentario. <risa> sí, sí, sí. Y como para cerrar, yo igual quería como que leer ahí un comentario que, que cayó y que me parece lindo para cerrar y justamente reforzando esta idea de intimidad que se generó, creo. Eh, acá hay un comentario que dice, ¿ustedes creen que son él o la fan número uno de Rodrigo? Pero se equivocan. Yo soy la fan número uno. Gracias, Rodri, por llenarme siempre de orgullo y conmoverme. A los que aún no, no lo han leído, denle nomás, no se van a arrepentir. Eh, es un mensaje de Stephanie Asbun. Ah, <risa> así que nada, eh, muy lindo todo. Mil gracias, Rodri. Espero que hayas eh, disfrutado de este espacio. Eh, creo que acá, entre los chicos particularmente, somos bastante tímidos y nos cuesta este tipo de espacios, así que... Nada, espero que todos hayan estado cómodas. Eh, gracias Alba, gracias María José, Fer, eh, Michu, eh, Rodri. Ahí te dejo como para cerrar un poquito la sesión. Gracias por la, por la invitación y por todo lo que han estado haciendo ustedes. Eh, muy guaso, en El Cuervo, Albita, María José. Eh, de verdad me, me dio un gusto enorme eh, oírlas, verlas, eh, verlos oírlos y bueno eh, aguanten estamos en un tiempo difícil eh, muy incierto un tiempo que nos está eh, insertando en, en también una experiencia del presente eh, radical no es una experiencia radical del presente y es una experiencia muy muy dramática en, en distintos sentidos así que bueno, les deseo eh, les deseo suerte aguante fuerza y y bueno, si tienen las posibilidades y la cabeza, lean ¿no? Aprovechen para, para leer porque los libros nos sacan de, de, de, esa, de esa realidad única que tenemos frente nuestro y nos, nos llevan a distintos lugares y a distintas sensibilidades, a distintas épocas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, así que eso, un abrazote grande para todos. Un abrazo, para, Un abrazo todos para todos y todas. Gracias, gracias. Gracias por todo. gracias no, Nos vemos gracias más pronto ya. No se olviden, pidan el libro al Cuervo en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Igual pueden escribirnos a Muy Guaso y nosotros terminamos con el para que ustedes puedan tener el libro del Rodri y no se van a arrepentir. Nosotros igual recién acabamos de leerlo y estamos fascinadísimos, así que eh, nada. Mil gracias por acompañarnos, se quedaron casi 70 personas. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Abrazos, eh, el miércoles tenemos Ahí no. nos vemos, gracias. Nos vemos ahí. Nos vemos. <risa> miércoles en el clubcito, miércoles en el club. Chao. Ahí nos vemos, chao, chao. bye.